Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo, muy, muy buenas noches para todos, bienvenidos a este ejercicio de oración, de lección divina, eh, gracias a todos los amigos que se conectan en este momento a este ejercicio de oración. Bueno, mientras van llegando los hermanos, yo quiero compartirles la alegría de este documento. Es una especie de revista que ha publicado la diócesis de Neiva conmemorativa de los 50 años. Ustedes van a encontrar aquí en este documento, eh, pues algunos artículos sobre el caminar de la diócesis y una fotografía con una pequeña crónica de cada una de las parroquias. Eh, cada una de las parroquias de nuestra diócesis, igual también algunos eh, estará está el cuadro con una fotografía de todos los sacerdotes de la diócesis de Neiva. Este documento está genial. Es un documento muy, un ejercicio que hemos hecho como diócesis de Neiva para compartir la alegría de estos 50 años. Usted puede adquirir este documento, este libro en su parroquia. En todas las parroquias ya está disponible la revista de los 50 años y bastante económica, 10 mil pesos. Se ha hecho un tiraje, una primera edición eh, con un buen número pero de pronto se queda sin su documento, sin su revista conmemorativa así que lo invito para que muy pronto acérquese a su parroquia, pregúntele al párroco eh, cómo, cómo adquirir este, esta, esta revista conmemorativa, está genial, se la, eh, ayer martes el señor obispo nos compartió este documento, la alegría de este, de este texto que se ha elaborado con mucho cariño así que no se quede sin él, vaya a su parroquia y aquí va a tener a la mano el registro fotográfico de nuestra diócesis, algunos artículos que nos dejan ver cómo es el caminar de, de cómo ha sido el caminar y cómo es el caminar actual de nuestra diócesis, miramos a tener un poquito la historia y la imagen de la Virgen de la Inmaculada que hay aquí en, en la catedral, un poquito sobre nuestro Beato, el Beato Gaspar Páez Perdomo, contado por un padre que ha le ha seguido el rastro a nuestro santo, el Padre Oidén, que ha sido testigo y que quiere tanto eh, a nuestro Beato. Y él nos cuenta de primera mano cómo fue pues, esa experiencia de la santidad. Y una frase en ese artículo de Monseñor Hernando Rojas, está aquí resaltada. En una tierra aparentemente estéril, de pronto brota y sale un Beato. Es una frase con la que inicia... Monseñor Hernando Rojas Ramírez la humilía el 25 de octubre de 1992 día después de la beatificación de los mártires colombianos desde la tierra natal Tello eh, donde nació nuestro Beato bueno así que está genial genial también bueno eh, un poquito sobre nuestro obispo su, su caminar eh, su, su vida de fe Él cumple 50 años también de vida sacerdotal entonces está genial queridos amigos, queridos hermanos nuestra revista conmemorativa de los 50 años, estamos en modo jubileo, vamos a tener próximamente la gran misión diocesana, así que viviendo la alegría, botando la casa por la ventana como decían, decían, decían antes, así que aquí la puede pedir en su parroquia. Si no la encuentra en su parroquia, pues me escriben y con mucho gusto miraremos cómo, cómo se les puede facilitar el acceso a este documento, genial, genialísimo, 50 años de vida eclesial. Bueno, mis queridos amigos, vamos a disponernos para nuestra lección, que a eso es que nos hemos reunido, estaba haciendo esta pequeña propaganda mientras, mientras van llegando los hermanos, mientras se van conectando, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo, Ilumínanos y santificanos. Que el Señor Todopoderoso sea el que disponga nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos entonces a iniciar nuestra, eh, nuestra escalera espiritual. Vamos a subir el primer escalón, que es la lectura. Vamos a responder aquí, en este primer escalón, la pregunta, ¿qué dice el texto? Y le pido el favor a una de nuestras hermanas de comunidad que nos regale la proclamación del texto. Escuchemos muy atentos. Del Santo Evangelio según San Juan. Después de resucitar, Jesús se mostró otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Se le mostró de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael de Caná de, Cana de Galilea, los dos hijos de Zebedeo y otros dos discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Los otros le dijeron, nosotros también vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa. Sin embargo, los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, muchachos, ¿tienen pescado? ellos dijeron que no él les dijo echen la red a la derecha de la barca y encontrarán la echaron pues a ese lado y era tal la cantidad de pescado que ya casi no podían arrastrar la red entonces aquel discípulo que Jesús tanto amaba le dijo a Pedro es el señor Simón Pedro al oír que era el señor se aseguró la túnica con el cinturón, pues no llevaba más ropa y se echó al agua. Como no estaban lejos de la orilla, sino a menos de cien metros de distancia, los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados y apenas bajaron a la tierra, vieron que había allí un pescado puesto sobre brasas y que también había pan. Jesús les dijo, traigan pescado del que acaban de sacar Simón Pedro subió a la barca y sacó a tierra la red repleta de pescados enormes, eran ciento cincuenta y tres y con ser tantos no se rompió la red Jesús les dijo vengan a desayunar y nadie se atrevió a preguntarle quién era pero sabían que era el Señor se acercó pues Jesús tomó el pan y se lo repartió. Y lo mismo hizo con el pescado. Era la tercera vez que se mostraba a los discípulos de, después de resucitar. Palabra del Señor. Bueno, hemos escuchado el texto. San Juan capítulo 21, versículo del 1. Vamos hasta el versículo 19. Hemos escuchado la forma corta. Eh, pero vamos a hacer una lectura de la, de la forma larga del texto evangélico. Con su Biblia en manos, San Juan capítulo 21, versículos del 1 al 19. Poco después, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberiades. Este lago, si ustedes recuerdan, es el mismo lago donde Jesús eh, tiene ese primer encuentro con los discípulos. Ahí mismo... Eh, San Lucas capítulo 5 Nos narra este, este, este relato Ahí mismo Jesús encontró a estos cuatro primeros discípulos Y los encontró pescando Jesús se apareció otra vez a sus discípulos Junto al lago de Tiberiades Estaban Simón, Pedro, Tomás, Natanael Los dos hijos de Zebedeo Y los otros dos discípulos Pedro le dice a estos muchachos voy a pescar a uno le da la impresión de que están como desprogramados como no hayan que hacer y es lógico queridos hermanos como cuando eh, el, el señor que lleva 30 años trabajando en una empresa y lo pensionaron y bueno y ahora qué? ¿Qué hago va trapea, se va para el parque a tomarse un tinto con otros pensionados eh, va bueno no haya que hacer, después de estar corriendo y ajetreado y vaya y venga de un día para otro quedó cruzado de brazos y eso mismo le ha pasado a estos muchachos porque la actividad al lado de Jesús era intensa recuerden que la palabra hay momentos que dicen no les queda tiempo ni para descansar Entonces, y de un momento a otro murió su jefe enterraron al jefe bueno, dicen por ahí que se parecido pero, pero es que aún no tenemos claridad al final que eh, están desprogramados estos muchachos Voy a pescar, dice Pedro La pesca es la actividad De donde Jesús los sacó donde Jesús los encontró estaban, me voy a pescar Los otros dijeron, vamos contigo Igual desprogramados Salieron juntos y subieron a la barca Aquella noche no lograron pescar nada Al, clare, al clarear el día Se presentó, presentó Jesús en, a la orilla del lago y los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos le dijeron, no. Él les dijo, echen la red al lado derecho de la barca y van a encontrar peces. Ellos la echaron y la red se llenó de tal cantidad de peces que no podían moverla. Bueno, eh, Vuelvo otra vez a San Lucas capítulo 5. Estos discípulos, estos muchachos, y es que el relato es muy similar y, y esto tiene un objetivo Allá en el primer, en San Lucas 5 Jesús está conquistándolo es, Y también los encuentra cansados En la orilla del lago, cansados Toda la noche trabajando No han cogido nada Trasnochados Frustrados pues Cuando un trabajo no produce lo que uno quiere pues uno se frustra Y viene Jesús y les dice Echen la red, venga, ¿tienen algo? No, no cogimos nada. Toda la noche pescando y no cogimos nada. Echen la red al lado derecho de la barca y van a encontrar peces. Eh, leía estos días un comentario sobre este, este test sobre esta expresión, y el lado derecho implica varias cosas. El credo nuestro dice, se sentó, subió a los cielos y está sentado a la derecha, Dios Padre. San Mateo capítulo 25, versículos 31, dice que al final de los tiempos vendrá el Hijo del Hombre y va a poner unos a la derecha y otros a la izquierda. La derecha son los buenos, los que han respondido, los que han hecho lo que tenían que hacer. Lado derecho. Decir que tirar al lado derecho quiere decir que es, es lo que hay que hacer. Estos muchachos están echados, desprogramados, sin rumbo. Han estado tirando la red por mucho, lados, no han cogido nada. Le ha faltado el detallito de tirar al lado derecho, por donde Jesús diga. Es donde Jesús diga, pero todavía no lo reconoce. Ellos la echaron y la red se llenó de tal cantidad de peces que no podían moverla. Entonces el discípulo a quien Jesús tanto amaba le dijo a Pedro, es el Señor. El discípulo que Jesús amaba, que apreciaba mucho, es el que primero reconoce. Él estaba allá en, en, al lago de Tiberiades cuando, cuando Jesús los, los conquista, cuando Jesús pasa y, y, le dice, y los invita. Y también atiren, remen un poquito más adentro y van a pescar, van a coger. Y él es el primero que reconoce. Es el Señor. Al oír Simón Pedro, que era el Señor, se puso la túnica, pues estaba sin ella y se lanzó al agua. La túnica es, es, es lo, de lo que lo, digamos como, como su protección. Por eso digo, están desprogramados, se, se, se había quitado hasta la túnica, no había qué hacer. Se pone la túnica, los otros discípulos, y se tiró al agua. Y los otros discípulos llegaron hasta la orilla de la barca arrastrando la red pues no era mucha la distancia que los separaba, tan solo unos 100 metros. Al saltar a tierra, bueno, al saltar a tierra, vieron unas brasas, con peces colocados sobre ellas y pan. Aquí Pedro, cuando le dicen que, que, que es el Señor, yo creo que él se angustia mucho, porque hay una cuentica pendiente con el Maestro. Y, y aquí esta palabra, brasas, nos no lo vuelve a recordar. A ver si ustedes recuerdan ¿Dónde más está la expresión brasas y que esté Pedro vinculado? A ver, cuando Jesús está en el juicio. Jesús se fue detrás después de que apresaron a Jesús, después de que arrestan a Jesús. Y en el pretorio allá donde lo están juzgando, Pedro entró. Juan también es el que juega, ahí un papel porque Juan es amigo de ahí de de las muchachas, y, y lo hace entrar y está haciendo mucho frío y hay unas brasas y la gente se acomoda ahí. Y cuando Pedro está ahí en esas brasas, Pedro niega tres veces a Jesús. Y ahí en esas brasas, en la tercera negación, cuando canta el gallo, Jesús voltea y lo mira. Y Pedro se pone a llorar. O sea, el tema de las brasas es un tema candente, un tema como, como espinoso. Pero ahora, junto a las brasas, hay comida. A ver... Traigan algunos de los peces que ustedes acaban de pescar. Jesús ha cocinado para ellos, ha, ha, les ha preparado el alimento. Que esto nos recuerda también la Eucaristía, preparar el alimento. Simón Pedro subió a la barca y bajó a la tierra, la tierra la rellena de peces. En total eran 153 peces grandes. Este, también, este número también es simbólico. También es. Pues expresa cuántas son las naciones que hay en ese momento. Algunos hablan de más o menos 150 naciones. Por, porque lo, por lo que viene ahora. Vengan a comer, le dice Jesús. Ninguno de los discípulos se, se atrevía a preguntar quién eres, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan en sus manos y lo repartió. Y lo mismo hizo con los peces. Esta fue la tercera. Vez que Jesús se manifestó. Hasta aquí todo bien. Vamos a los últimos versos. Después de comer, Jesús preguntó a Pedro: Después de que está lleno, después de que lo ha alimentado, Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor. Apacienta a mis corderos. Jesús volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta a mis ovejas. Pero Jesús insistió por tercera vez: Simón, hijo de Juan. Y aquí hay un detalle interesante. En las otras, Jesús le ha dicho, Pedro, ¿me amas? Segunda vez, Jesús se volvió a preguntar, ¿me amas? Por tercera vez, Simón, hijo de Juan. Esta última, Pedro es el título que le ha dado Jesús. Simón es el nombre de Cuna. Y, y aquí la pregunta... Parece genial, Simón, sin el cargo, sin el puesto, sin el título, sin el estudio, sin la plata. Simón, ¿me amas? Sí, señor, ¿sabes que te quiero? ¿Me quieres? ¿Me amas? Tres veces eso. Pedro negó a Jesús, tres veces le ratifica a su amor. Pedro se entristeció porque Jesús le había preguntado por tercera vez si lo quería. Y él le respondió, Señor, lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, Pacienta, mis ovejas. Te aseguro que cuando eras niño, tú mismo te vestías e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y serás otro quien te vestirá y te conducirá ante tú no quieras ir. Jesús dijo esto para indicar la clase de muerte con la que Pedro haría gloria a Dios. Después le dijo, sígueme. ¿Qué dice el texto? ¿Me amas? Yo quisiera invitarlos para que resaltáramos la, la frase, la pregunta, la expresión que, que nos toca, que marca Yo me quedo con la pregunta que Jesús le hace tres veces a Pedro ¿Me amas? ¿Me amas más que estos? Si quieres escribirla ahí en el chat, pueden hacerlo o simplemente cierre un momentico los ojos y piense en la frase, en la pregunta que Jesús hoy le está haciendo. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a pasar al segundo paso, la meditación. ¿Qué, dice, qué me dice Dios a mí? A mí me ha impresionado la pregunta. Hoy escucho de Dios... Esa misma pregunta ¿Me amas? Muchas veces yo te he negado Y te he fallado Señor Han sido muchos los momentos En que te he defraudado Tal vez Pero como dice la palabra De hoy miércoles Tanto amó Dios al mundo Que envió a su Hijo para salvar Y Dios no ha venido Para juzgar sino para salvar Asimismo, hoy siento, Señor, que tú me dices, me preguntas y quieres sanarme. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Qué le dice Dios a usted? Tercer paso, la oración. ¿Qué le digo yo a Dios? Dios. Señor, sabes que muchas veces te he fallado, que han sido muchos los momentos en que te he defraudado, en que te he negado, en que te he vendido. Esta noche yo quiero pedirte que me perdones, que me, que me recibas nuevamente como recibes a Pedro. Y vengo aquí sin ser vicario, sin ser párroco, sin... Sin ningún título, sin ningún cargo Vengo delante de ti, Señor Este pecador Vengo ante ti, Señor Para decirte como Pedro Tú sabes que te amo, Señor Sabes que te quiero A pesar de mis caídas, de mis fallas, de mis negaciones Sabes que te quiero, Señor Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos al cuarto paso, la contemplación. Quiero invitarlos para que en la contemplación volvamos a escuchar ese eco, esa pregunta. ¿Me amas? Víctor, Carlos, Marta, Rosa, Luis... Lina, Doria, Wilmer, Giselle ¿Me amas? Hoy Jesús está preguntándonos ¿Me amas? ¿De verdad me amas? Sí, Señor Sabes que te amo A pesar de mis caídas De las negaciones De lo caprichoso, del pecado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 Él conoce nuestro corazón, no necesitamos mostrarle nada, pero Él conoce. Pero ahora son amores. ¿Cómo dejarle ver a Jesús que lo amamos? De pronto esta semana, una visita al Santísimo. El tiempo que uno dedica es realmente la demostración del amor. Tiempo. Cosas se consiguen. Tiempo, una llamadita... Un detalle, un mensajito, en medio de este ajetreo de, aflig, de, de, aflig, de afligidos que andamos. desprecemos el cariño a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, el Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Recuerde, comparta este enlace con alguien, suscríbase a nuestro canal, dale la campanita. Un abrazo para todos. Muy buenas noches.